¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos a Clash of Cars ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, llevaba mucho tiempo sin subir Clash of Cars Y es que bueno, se me rompió el móvil Y ya tengo uno, así que vamos a continuar Y a darle duro a lo que va siendo Crash of Cars Como veis por aquí tengo para abrir 31 máquinas Y bueno, no nos vamos a esperar más Y vamos a abrirlas ya de ya Primera máquina chicos Aquí veis mi nuevo móvil. Bueno, primera común de este nuevo móvil. A ver qué nos sale. Ya no buscamos el quad, pero sí que buscamos un par de épicas como pueden ser el ariete o el barreminas con los que podamos funcionar un coche nuevo. ¿Vale? Entonces, por pedir algo, vamos a pedir eso: legendarias, alguna que no tengamos. Bueno, y deciros también, ojo que no he dicho nada y os lo voy a poner por aquí, ahora que me ha acordado. Bueno, bueno, era que Crash of Cast ha metido un par de publicaciones en Facebook. Bueno, una de ellas era un, un pequeño fragmento del nuevo mapa, ¿vale? El nuevo mapa de la próxima actualización. Que no sé cuándo saldrá, no sé si este próximo jueves seguramente, sino al siguiente. Así que estaros muy atentos al canal. Para, para no perderos nada, eh chicos Darles, como siempre digo, darle A la campanita arriba Para que os notifiquen bien los vídeos Y bueno, aquí tenemos un coche cápsula De momento nada Y bueno, os voy a decir La segunda publicación Y es que han mejorado Van a mejorar algo Van a meter algo en la próxima actualización Que es... qué era Bueno, sí, a la hora de Las aperturas de máquinas Como estoy haciendo yo ahora mismo Bueno Van a quitar, van a dejar que nosotros al abrir una máquina, por ejemplo, aquí veis que hay animaciones, tal, las bolas saltando, nos sale la bola, bueno, lo que van a hacer es quitar, bueno, quitar, no, nos van a permitir que saltemos las, si nosotros queremos las, las, ah, ah, ah, las animaciones, bueno, a la hora de que nos salga el coche, que empieza a dar vueltas, ya lo sabéis chicos, bueno, nos van a dar la opción de, por ejemplo, ahora mismo, quitar esto, quitar lo de la llave, cuando nos salga el coche salirnos, irnos corriendo hacia lo que va siendo abrir otra nueva máquina. Bueno, este coche listo, maximizado. Ojo que tenemos una buena cantidad de gemas. Y bueno, dar rapidez a las aperturas de máquinas, que sea menos monótono que sea más rápido esas aperturas y bueno otra común este coche clásico que tiene su coche real en la vida real bueno si no habéis visto el vídeo de los coches de crash of cars en la vida real os recomiendo que vayáis a verlo bueno otra común no nos paran de salir comunes muy mal eh chicos mínimo la legendaria eh mínimo eso de bolquete, comunes, prácticamente las tenemos todas maximizadas. Deciros también, chicos. Estoy viendo mucho apoyo en la serie de Captain Toad. Os está gustando mucho. Bueno, a mí me encanta que dejéis un like porque así sé que os gusta y que no. Y bueno, eso me anima a subir más juegos aparte de Crash of Cars para poder divertirme más con vosotros. Bueno, que veáis todo lo que juego. Todos los juegos que me gustan y poder disfrutar conmigo. Vale, este Robert Lunar, que nos ha salido ya un par de veces mínimo en esta apertura. Uh, mucha amarilla, pero luego no nos sale, ¿eh, chicos? Mira, va, morada. Y ojo que las épicas se resisten. Bueno, bueno, bueno, el Fénix. Está Fénix mejorado, porque lo dimos ya. Y quedan 20 máquinas, chicos, y... Ojo cuidado, ojo cuidado que tenemos que subir de nivel, Mira, bajo. va, común eh chicos, a todo esto estoy grabando el vídeo, estoy grabando el vídeo y no me acuerdo muy bien, porque estamos a nivel 65 y no sé si yo estaba a otro nivel, ya sabéis que nuevo móvil, instalar el juego de nuevo. No sé si se me habrá guardado en la nube o no la apertura anterior. Pero bueno, nosotros vamos a abrirla. Ya me enteraré, me daré el fiasco o no. Pero es que creo que estábamos a nivel 65, abrimos, hicimos una apertura y llegamos al nivel 67. Lo cual no me gusta nada. Pero nada. Nivel, sí, creo que sí, eh, chicos. Esto de la nube lo deberían de mejorar. Uf, me ha un gallo. Lo deberían de mejorar un poco. Porque esto de que cada vez que desinstales, por lo que sea, te cambies de móvil. Que Crash of Cast, bueno, no guarde tu última máquina abierta, lo que sea. Es un fastidio, eh, chicos. Muchos de vosotros, me lo habéis dicho, a uno se le quitan las ganas de jugar. Bueno, si te gusta mucho, no dejas de jugar como yo. Pero la verdad que cuando te pasa y te pasa que te bajan muchos niveles y te quitan muchos coches legendarios que tenías, la verdad que fastidia mucho. Ese bus alegre que todos los coches que subí en el vídeo de coches de Crash of Cars en la vida real me dijisteis que ese estaba mal, el único, todos los demás por lo que pude leer, todo perfecto, ahí está ese bus alegre que es un combi, según me dijisteis Esos, esas caravanas de los hippies de los años catapum bueno, otra común y apertura de comunes, chicos me da un poco de rabia porque no, que parece, otra vez el rover lunar bueno, que parece ser que no vamos a subir ni un nivel y creo, creo recordar es que estoy todavía dándole vueltas porque como me hayan bajado los dos niveles la última apertura epiquísima. nos salieron dos o tres legendarias no me acuerdo dos niveles subimos nos salió creo en la última máquina una legendaria bueno creo que me lo han fastidiado un poco pero qué vamos a hacer seguir seguir dándole duro farmeando la cuenta todo lo que podamos que venga que tenemos que llegar ya enseguida al nivel 70 este coche neón nos ha salido antes, ya habéis visto ese coche horizonte que se consigue jugando con algún amigo si no recuerdo mal, tenéis el vídeo por ahí en mi canal bueno, otra común, no, morada, perdón pero y la épica, ¿dónde están? bueno, legendarias ya ni las pedimos porque si no salen épicas, madre mía, me voy a emborrachar de comunes. Eh! Venga, hombre. Carretilla de mina. Bueno, por lo menos que me las den para mejorar, que me den experiencia. Porque que una gema, prefiero salir una épica, que sea repetida, te dan cinco gemas. Safari, bueno, pero para la próxima lo tenemos al máximo Nivel máximo de las comunes es el 9, ya lo sabéis Para los que no lo sepáis, ya lo sabéis Os lo he dicho ahora mismo Bueno, otra común ah, Vaya hombre Bueno, el OVNI El omni más 10 bueno, así tuviéramos un pelín de suerte y subiéramos mínimo un nivel. Porque. Flojea un poco esta apertura. Bueno, épica. Gracias, gracias. Épica. Mira, chicos, cruzo los dedos. Barreminas. O ariete. Pa. Bueno, coche listo. No, coche listo no. El auto de choque. Que como es posible que no lo tenga Lo daríamos seguramente para algún Coche fusionado, no recuerdo bien Cuál es Pero bueno, ha sale una épica Al fin y al cabo Nos han dado esa experiencia que viene Muy bien, morada ¿Fénix? bueno Subimos de nivel, ni tan mal Ya iba siendo hora En esta apertura, Clash of Cars Vale, nivel 66 Se nos mejora El aceite Ahí está, has te bloqueado, vale, vale, sí, sí, no me cuentes, que sí, que sí, ya, venga, madre mía, qué pesados, venga, cinco máquinas, chicos, Cinco máquinas, otra común, vamos a ver si tenemos un poquito de suerte, de 30 máquinas, Cero legendarias, es muy mala suerte. Bueno, y la de coches ocultos que nos están saliendo, flipo. Yo no flipo. Venga, va. Va. Cuatro últimas máquinas. Legendarias. Venga. Uf, común. Mira que hasta la última todo puede pasar, ¿eh? Todo puede pasar. Otra vez el coche astronauta. Bueno, venga, vamos a tener los coches ocultos al máximo. Uf, que veo tanta bola amarilla. ¿Y tú? Vale, está mi novia. A ver. Bueno, este, este, al fin y al cabo lo necesitábamos, lo necesitamos, no lo necesitábamos para un coche fusionado, pero... Mec, mec, mec, mec, mec. Venga, última máquina. Aunque sea la épica que... Venga, hombre. ¡Qué mala apertura, por Dios! ¡Por Dios, qué mala apertura! Bueno, coche apoyo. Si es que ya me pongo contento con cualquier cosa, macho. De verdad, qué mala apertura, chicos. Bueno, nos vamos a quedar a nada de... Como siempre digo, mirar por aquí eh, A ver, a ver, a ver Bueno mmm, Un tanque no hubiese estado nada mal de legendaria eh, Porque lo dimos y ya no lo teníamos Bueno, un barreminas por aquí Nos ha salido el swing Y nada más chicos Espero que os haya gustado Hasta aquí la apertura de hoy Muy flojita, pero seguiremos dándole duro Ahora que tengo un móvil Seguiremos recaudando dinero con vídeos, jugando mucho, nunca hacks, siempre legal y nos vemos en el próximo vídeo.